todavía no decido qué es más bonito si escuchar tu risa o tu voz aunque sea un ratito en las mañanas u otro poquito por las noches mientras te trenzas el cabello en mi cama no decido si tu risa o tu voz se parecen a esa canción pegajosa ...con la que cierras los ojos... ...de la que te sabes media letra y terminas tarareando la tonal... ...así es mi diario despertar... ...y he decidido que... ...así... ...como esa canción... ...tu risa... ...o tu voz... Sean todos los días mi alarma.